Vean eh, amigos, la comunidad dominicana tiene muchos profesionales que nos llenan de orgullo aquí en esta gran nación y este caso es especial porque tenemos una doctora en medicina pediatra de Presbyterian aquí en la ciudad de Nueva York, Mara Mínguez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hacer eh, parte de, de esta revolución dominicana como lo es la Dominican Day Parade? una emoción tremenda, esto es un, un orgullo el ser parte de este evento y también ya se siente esa emoción y ese ritmo dominicano aquí en la parada que en realidad ha sido algo excelente y fenomenal. Mano, tiene una mezcla sumamente increíble caribeña, puertorriqueña y dominicana. Eh, eh, cuéntame cómo... Eh, ¿Te salió el estudiar medicina? Viene de familia o, o, o tú te gustaba la medicina? Qué buena la pregunta, para nada. Yo soy inmigrante a Estados Unidos, de los 12 años. Llegué aquí sin saber nada de inglés y uno de mis metas fue ser doctora. Y luego terminé haciendo lo que quise hacer. Así que esto es un, un orgullo para mí, para mi familia. Y al igual represento a todo aquel inmigrante que quiera hacer lo que quiera hacer. Porque yo no sabía ni una palabra en inglés y me gradué desde de la Universidad de Tulane y luego hice mi pediatría allá en Colombia, así en la Universidad de Colombia. Así que ha sido un orgullo representar a mi pueblo y, y al representar el hecho de que cualquier inmigrante pueda hacer lo que quiera. Bueno, hoy eres una embajadora de la medicina eh, por tus logros, ¿verdad? Y tu desarrollo. Sabes que este año la Dominicana de Pared está detrás de un millón de dólares. Sí. Entonces, tenemos que ayudarla, así que eh, tú eres parte de eso eh, con tu presencia. E inspirando a otras personas también para que colaboran, para que contribuyen con, con, esta, con esta causa que es para ayudar a jóvenes que como tú quieren tener una carrera profesional. Eh, eh, ¿Cómo te sientes al desfilar eh, eh, en esta sexta avenida? Me imagino que la has caminado mucho, pero sí. en esta ocasión con tanto dominicano y tanta bandera dominicana. Claro que sí, un orgullo, claro, el estar aquí representando a la República, al igual que a todo puertorriqueño y dominicano, caribeño y latino también y gracias por la pregunta porque en realidad de verdad deberíamos de continuar el apoyo a la parada dominicana porque lo más que me orgullece de esta, de esta organización es que no es solamente la parada es mucho más que eso como mencionaste son todas las, las becas que le dan a los estudiantes bueno, el año pasado dieron 200 mil pesos 200 mil dólares perdón en becas a 50 jóvenes Increíble. este año quieren un millón es algo increíble que tenemos que todos ser parte de ello, aunque sea un dólar, el aportar a que podamos como latinos seguir adelante en este país y enseñar que cualquier inmigrante es alguien muy importante en este país y nosotros somos parte de él también. Bueno, eh, Mara, ya para terminar, quiero que le envíen un saludo a todos los dominicanos que nos están viendo en esta transmisión, tanto allá en República Dominicana como aquí en Estados Unidos. Claro, claro, un beso a todos los dominicanos, incluyendo a mi papá que está allá en La Vega ahora mismo viendo y los quiero mucho y sigamos adelante. Seguimos con esta transmisión de la Dominican Day Parade 2019.